Remember Studios De Arqui a la producción Esto es Chelly MC Esto es La Trampa sin opresión, al final todo mentira y todavía te fías y lo siguiente que venga será igual o peor pues que futuro te esperas si esperas en el sillón, Esperas que todo se arregla según la televisión llega la época de elección y muchos caran en la trampa, la gran estafa desestabiliza la balanza y alcanza cada vez más víctimas nací libre pero no he nacido libre, casi me lo tomo a chiste con un payaso como líder vino a solucionar la crisis y solo ha conseguido no tenerla en su bolsillo y si la gente protesta, son unos terroristas con la palabra en la boca y la boca cosida, el cuerpo lleno de heridas y su familia dolida luego dirán que nos quejamos a la mínima, vine para parear mi hambre, no para pelearme, pero deja que me arme si no serás un cobarde mejor, mantente al margen que yo, me encargaré de echar el guante a quien delante traición, presidente, por mi parte es mejor a lo grande, cuántos somos afectados, un gran porcentaje, para, ¿Para que, que se, se levante, se solo hace falta un estimulante, ya, ya es bastante, robarnos un delito si tienes inmunidad, con tu popular, familia de ricos políticos, el trabajo pasa a ser un mito, te sustituyen por un plazo robótico, toda la vida currando para acabar en paro, toda una vida pagando para que te un banco, y no me son de decir tantas verdades como gente sin casa, coches contaminando, algunos viven con loco Justo lo que llevan puesto, quien asegura un futuro sin cubo Le da más que un gobierno, no lo entiendo Pero es cierto, una generación de idiotas es lo que estoy viendo Unos con tanto, otros con tan poco siendo El que más trabaja, el que tiene menos sueldo ¿Quién es el culpable de todo esto? Si vivimos con el agua al cuello en medio de un infierno Estoy llorando, lágrimas de tinta Y como cuando sangran las sencillas y las limpias Lloro por la gente que está sufriendo viendo pasar La vida sin poder alcanzarla No No te merece la pena quedarte quieto parado Porque la vida se consume como un puto cigano. mira a tu lado Tú vives bien, los demás no pierden nada por intentarlo Si la esperanza es lo único que nos queda Habrá que salir fuera a darles guerra Mi boca lanza la solución al problema Porque todos unimos conseguimos lo que sea El mensaje está claro cada párrafo Cuando estalle la colera, no lo creerán sus corneas Ni su moneda ni soldados podrán Hacernos echar atrás después de todo lo que sabemos Ya no lo queremos más La trampa, la trampa. La trampa y todos caen en ella y cogen tu dinero para comprar su condena. Engañan y engañan para una vida de lujo, mientras el resto del mundo sigue cayendo en la trampa. La trampa y todos caen en ella y cogen tu dinero para comprar su condena. Engañan y engañan para una vida de lujo, mientras el resto del mundo sigue cayendo en la trampa.